Galician, Canarietan, y kitan, bora langile borroka. Borroca! En la manifestación de hoy lo que queremos denunciar es que el acuerdo alcanzado en Madrid de reforma laboral, creemos que supone una gran victoria para la patronal. Al fin y al cabo la patronal hace 10 años vio cómo Rajoy aprobó una reforma a su medida y dos años, y 10 años después tiene, que ser, que tiene una reforma que mantiene los elementos más regresivos de la reforma de Rajoy. Y además lo hace con acuerdo con PSOE, Unidas Podemos, UGT y Comisiones. Este acuerdo de Madrid, creemos que retrata los límites del diálogo social, un diálogo social que beneficia principalmente a la patronal dándole derecho de, voto, de veto y la patronal nunca renuncia a sus privilegios. Por otro lado, el diálogo social también deja en evidencia a UGT y Comisiones que han pasado de hacer una huelga general hace 10 años a dar por bueno lo peor de la reforma de Rajoy y finalmente también el diálogo social está dando cobertura para que Unidas Podemos y Partido Socialista incumplan su compromiso de derogar la reforma laboral. Creemos que cuando la supuesta izquierda decepciona a la clase trabajadora, la derecha y la extrema derecha se frotan las manos y eso es lo que está pasando, porque a día de hoy hay opciones reales de mejorar el contenido de la reforma laboral, la votación se va a producir este jueves. Y sin embargo, tanto Unidas, Podemos, PSOE, UGT y Comisiones están haciendo todo lo que está en su mano para evitar mejorar la reforma laboral. Y creemos que eso es un papel muy triste para el que se hace llamar gobierno más progresista de la historia y sus sindicatos. Comisiones UGT. Nos venden otra vez. Comisiones UGT. Nos venden otra vez. Comisiones UGT. Nos venden otra vez. Exigir a los partidos políticos que voten en contra del decreto en la votación del jueves, puesto que es la única forma de poder derogar la reforma de Rajoy y Zapatero. Y finalmente queremos reivindicar un marco propio de relaciones laborales para que podamos decidir aquí nuestras condiciones laborales sin injerencias de Madrid y respetando que en Navarra UGT y Comisiones no tienen el 50% de representación. Hau es delako prometituzutena, hau es de sin eginzutena, es dute herreforma derogatzen, es dituzelan herreformak eraldatzen y, en fin, Podemos-ek eta PESO-ek langileak saldu dituzela salatu nahi dugu. Nafarroko langileen soluzioa, Nafarroan dago, Nafarro y Nafarroa Nafarro etorri barriera aldaketan Eta ezinbestekoa da, Nafarroko reman propio bat eukitzarena guk geuk arautzeko gure lan eskubideak. Hau, ez da maske jarraipen bat, orain arteko esentzia mantentzen dute, e, jarraizen dute langilak prekarizatzen, pobretzen, urduan guk bitartean erreforma guk aurrera atera ezkero, guk kalean jarraituko dugu, ez da bak esozialik egongo, eta begirada bat bai Madrien eukiko dugu, baina bionak Nafarroan eukiko ditugu borroka antinko. La mi marcela,